Yo creo que se lee poco en general, eh, pero sobre todo, por los, si hablamos de los alumnos, porque tienen yo creo que poco tiempo. Entre los trabajos que tienen que realizar, el tiempo que tienen que estar, eh, sobre todo en carreras técnicas donde hay prácticas, eh, que las tardes están también ocupadas con ello, vamos, no creo que lleguen a casa con muchas ganas de leer algo que no sea técnico. No, generalmente con los compañeros alguna vez, de algún libro que te llama la atención o, o has leído algo, pero con los alumnos no. no, no, no. Sí, a veces, por pues, a veces, pero algo muy concreto sobre un, un tema muy concreto, algo que igual sale en una conversación. Ah, pues has, te recomiendo este libro, o te recomiendo que veas esto. Pero normalmente no. No hablamos de libros. Se intenta fomentar, sí, yo creo que sí, que vamos que la biblioteca intenta fomentar la lectura. Y bueno, eh, la, no hay más que ver cómo están las, las, las diferentes secciones de biblioteca en los centros. Creo que es un, vamos, un buen servicio, un muy buen servicio el que hace la biblioteca. Lo intenta. En mi caso es un autor. ¿no? O sea, mmm, intento leer pues, lo que más me gusta y me gustan libros sobre temas náuticos, o sobre todo eh, libros de historia, novela historiada. ¿no? y entonces lo que a mí me gusta más es el autor y también me reconoces, ¿no? Eh, algún título que te llama la atención sobre todo en función de propaganda de los más vendidos, bueno, pues si los demás lo han leído, pues me imagino que será por algo y normalmente, y si no, el autor, ¿eh? a mí me gusta Patrick O'Brien y me gusta mucho también espera, espera, Reverte a ver, estoy leyendo El Último Hombre, bueno conozco la de La Escuela de aquí ¿eh? de libros sobre vamos, libros náuticos, de literatura marina y conozco que en industriales hay una membresa de cómics me comentaron pero no conozco más, no he ido, no he ido allí a, a verlos normalmente en papel tengo también un ebook mmm, le utilizo pues, cuando estoy de viaje o cuando vamos, por no cargar con el libro de papel, pero si puedo sentarme tranquilo a leer, me gusta el, el, el papel hacer anotaciones a veces o, o subrayar alguna frase marcar algo, me gusta además mucho, mucho más el papel.